Es por eso que se habla no solamente del uso de las mascarillas, sino por ejemplo de los visores, cuando uno está en un lugar con muchísimas personas alrededor. Porque estudios en China demuestran que, por ejemplo, las personas que llevan anteojos de manera constante tienen menos capacidad de contagio del nuevo coronavirus? Atención, el uso diario de lentes reduciría el riesgo de contagio del nuevo coronavirus pues según un estudio publicado en la revista médica llama Ophthalmology Revela que las personas que utilizan anteojos son menos propensas a contraer enfermedades El estudio se realizó a 276 personas infectadas con el COVID-19 En la ciudad de Suihou, provincia de Hubei en China Los expertos descubrieron que solo 16 de ellos utilizaban gafas Lo que sugiere que los usuarios de anteojos pueden ser menos susceptibles a la enfermedad Lentes de protección Va a evitar que una de las principales vías también se, eh, esté, por eh, lo mismo, evitando que ingrese es, estos virus. El oftalmólogo José Benítez señala que incluso el uso de los anteojos protege del ingreso de cualquier partícula que pueda provocar alguna comezón. Frotarse los ojos por, por la misma razón, porque tienen un problema de ojo seco, tienen un problema de, de picazón en los ojos y entonces... Eh, ya teniendo lentes de protección, eh, estas personas van a dejarse de autoinocular el, el virus. Se recomienda no utilizar lentes de contacto y de ser estos de medida, tener sumo cuidado para su desinfección y colocación. Tratar de usar lo menos posible, ya, ya que se ha visto que las personas que usan los lentes de contacto se, se, puedan, se puedan tocar los ojos más frecuentemente y eso pueda, puede hacer que uno se pueda autoinocular ...estos virus, si es que uno no tiene las medidas higiénicas adecuadas. El especialista agregó que el uso de los protectores faciales... ...aumenta el nivel de protección frente a este virus. Aumenta el nivel de protección en, la, en todas las personas que estamos ¿no? eh, estamos, Salimos a la calle, salimos eh, por, por, por alguna razón a hacer una gestión, vamos al médico... Y es importante sí el uso de, de estos protectores faciales. Recuerde también limpiar con frecuencia sus anteojos, gafas de sol y protectores faciales. Ninguna medida extra es exagerada para prevenir contagiarse de este temible virus. Vamos a.